Estamos muy racing, necesitamos más freeride. No hay ganas de bajar la bici y ponerse a andar en todos lados, pero estamos buscando un poquito más. <risa> Está expuesta pero se ve bien. Se, se puede. Ya. Yeah. ¿Qué opinas tú? Alto rego botando todos los míos caminando, sí. las preocupaciones, corazón apretado no, no está tan terrible como se ve, o sea está, está expuesta pero pero si me caigo para un lado no igual está bien expuesta allá arriba en los lugares que hay más acantilados se supone que no me debería caer ¿cachai? Yeah. El lado más fácil es haciendo equilibrio por la cresta de todas las rocas lo más difícil pero más fácil de hacer es caerse bajo <risa> suena como una pésima idea cuando te lo cuento <risa> Oh, está resbaloso el terreno. Voy a traer despacito. Despacito. Uh, Pata afuera. Oh, está más suelto de lo que pensaba. Aquí ya debería entrar a la normalidad. Uh, uh, uh, uh. Uh. No me alcancé a meter donde quería. Sí se alcancé. Uh. ¡Oh loco! ¡Está acuática! ¡Oh está acuática! <ríe> Empecé a patinar ahí arriba ¡Bien! No. <ríe> Bacán. ¡Oh wow! ¡Oh wow! <ríe> ¿Cómo te fue? Sí, en <ríe> Donde había bolones redondos arriba era arena Ya, vamos por otra Justo aquí Aquí vamos a empezar Oh no, we Carlo. Shit. Pantrack. <laughs> <Whoa! laughs> la chuntea a la entrada bueno. ya esta no la he visto pero es por allí A explorar líneas con la gorda. Oh, estaba como ser feo. Joder, ya. Estaba todo un mundo, man. Hay un camino acá arriba. ¿Qué va? Esto se transformó en free ride extremo con la gorda. Oh, el escenario bueno oh la gorra en su salsa. ¿Cómo se agarra la verdad Aquí es donde yo decía que hay que salir volando. Hey, Carlos, Carlos. ¡Oh, está bacán esta weá! Gorda, dámelo todo. Te voy a pedalear para que me agarre el motor. Y... todo. todo. ¡Cáchate la gordita! ¡Ah! ¡No! Vaya andando sobre tierra con piedra No problema, vaya andando sobre arena No problema, pasa por arriba de todo Por aquí pasé recién con la gorda Y esta sería bacán ponerle un salto acá Esto todo como blando Salto blando ahí, está toda esta recepción que Está blandita Voy a meter un poco de mano acá. O Se me partió la roca de la mano. Quizás o sea, logró hacer una agua muy pitilla, pero no algo increíble. Yo sé que esto más que un salto parece una muy mala broma, pero creo que puede funcionar. Este salto no es una meseta, no es una doble. Es lo que yo toda mi vida he llamado un Spine, pero como que no sé lo que es un Spine, en verdad. Es un salto así. Salía y caía automáticamente. Puedes meterte muy despacio y volar muy poco. Pero tengo hambre y no ando con ganas de eso, así que... Oh, la arena me alentó mucho. Uh. Voy por otro. La arena me frenó un montón en la línea por el medio y ni se movió Pero venía enterrado Voy a probar una línea un poco más rápida bacán este qué es esto esto es blando esto es... no esto es roca pura sal. es pura sal esto es como hay unos que son blandos que los pisáis son blandos blandos que estaban allá sobre todo me gustó este es que la, la tierra es particularmente blanda súper súper blanda con toda mi huella marcada entonces un backflip ahí está Está bonito para caerlo, bueno, ojalá.